Hola, esta es mi primera vez. Hoy les enseñaré cómo borrar datos. Hagan esto. Van a ajustes. Seleccionen eliminar datos de un juego. Listo, en 24.